imaginación a la hora de contar una historia requiere de ayudas y esas ayudas las vamos a llamar planeación todo requiere una planeación cuando tú deseas hacer eh, un almuerzo tienes que planear lo que necesitas cuando tienes que ir a hacer una vuelta tienes que planear los lugares que necesitas visitar cierto para que el tiempo sea óptimo y para que logres tus objetivos una parte de la imaginación y de la planeación que nos puede ayudar es tener siempre en cuenta el asunto. ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿Cuál es el suceso importante? ¿Un paseo? ¿Una salida? ¿Algo inclusive absolutamente normal? ¿Se quemó el arroz? ¿Se descubrió una mentira? Cualquier asunto puede ser motivo para contar una historia. Después de que lo tengas claro, piensa en los personajes. Ojo, es necesario que apuntes a los personajes claves. No debe haber muchos personajes Porque si no, se hará interminable tu historia Debe haber los fundamentales Uno de esos personajes puede ser tú mismo o misma ¿sí? Puede ser alguien que conozcas O puedes trasladarlo a otro terreno Como les decía, de la imaginación y la fantasía Y puede ser algún animal Puede ser alguna cosa, una lámpara eh, No sé, el carnaval de los zapatos o las chanclas, etcétera Personajes Asunto y por último Knockout, brevedad El knockout, decía Julio Cortázar Un gran cuentista argentino Es como un golpe Cuando la imaginación y la brevedad Se dan cita Un cuento nos sorprende como un golpe Y permite que Uno quede como wow Algo ha sucedido Entonces piensa muy bien en eso Toma tu celular y comienza a grabar Tus historias y será una dicha Poderlas escuchar les habló Juan Camilo y me encanta saber que van a narrar sus historias. Chao.